Recordá habilitar todos los núcleos para que Warzone 2.0 funcione mucho mejor. Para saber cuántos núcleos tenés en tu procesador, tenés que ir a la lupa de Windows, buscar Administrador de Tareas. En el Administrador de Tareas vas a buscar Rendimiento y vas a ir a CPU. Le das clic y aquí vas a encontrar en la parte derecha abajo la cantidad de núcleos que posee este procesador, en mi caso son 6. Perfecto, luego vas a ir a una carpeta de este equipo, vas a ir a este equipo, en la sección documentos vas a buscar donde está instalado el Call of Duty, doble clic, Layer Beta, Opciones, y en la sección de render Worked Count vas a poner la cantidad de núcleos, o sea el número, la cantidad de núcleos que tenés en tu procesador, en mi caso son 6. Archivo, Guardar, y tenés habilitado todos los núcleos para que el Warzone funcione mucho mejor. No te olvides seguirme, déjame un like para más información sobre Warzone 2.0.